Hola, buscadores. La frase de esta semana es las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas y no precisamente comérselas, ¿vale? A ver, eh, bueno, los que ya entendéis algo de esoterismo, ya sabéis que precisamente eh, la mente está simbolizada o asociada al elemento aire y el elemento aire el aire, ya sabéis precisamente que es algo que se mueve constantemente, no para nunca y no puedes asirlo con las manos. Es algo diferente del elemento tierra, por ejemplo, que es todo lo concreto, práctico, quieto y parado, etcétera. Entonces ya solo por la misma definición de lo que es el pensamiento, básicamente pues es algo muy rápido, de muy rápido pasar y de muy poca duración. Por lo tanto, sí, es que es de pura lógica darte cuenta con solo que te fijes en tus propios pensamientos, que en un momento dado, unos pocos minutos, te pueden pasar por la cabeza cientos de pensamientos diferentes. Por lo tanto, si te interesa alguno, si alguno lo ves interesante... Apúntatelo como quien dice. Puedes apuntártelo en la memoria, evidentemente, ¿eh? si tienes memoria, pero si no, apúntatelo en un papel, en el móvil, o donde, donde te dé la gana, porque esa idea va a desaparecer en cuestión de segundos o minutos. Y a partir de ahí, probablemente ya no la puedas recordar o recoger. Si tienes alguna idea interesante, apúntatela en tu mente o en donde sea para poderla llevar a cabo. Pero también. Que quede claro que por lo mismo ¿no? las ideas negativas, los pensamientos de miedo, de cualquier cosa negativa que puedas vivir, ¿no? como pensamiento estoy hablando, ¿vale? Pues te van a durar muy poco. No te dejes llevar por algo negativo como si fuera algo importante. No, simplemente deja un poco de tiempo, pausate. Y verás que ese pensamiento, ese miedo, por ejemplo, que te ha venido de que pase algo, desaparece. Exactamente con, con la misma rapidez que, las que, el, perdón, que los pensamientos positivos. Que conste que el ser humano nunca tiene, o prácticamente nunca tiene un pensamiento solo, puro, sino que se suele asociar a emociones. Entonces, Un pensamiento nos despierta una emoción. En este caso estaba hablando del miedo. Es una emoción realmente pero partiendo de un pensamiento, de una idea. Una idea que puede ser una tontería. Estoy en un lugar oscuro y en mi mente pasa por la cabeza de que hay alguien que me está observando. Ese pensamiento en sí mismo no dura ni tiene ninguna importancia. Tú solo con que deduzcas un poco, no he oído nada, no veo nada, no tiene por qué haber nadie aquí, etcétera, etcétera, enseguida ¡pup! desaparece y se acabó. El problema está cuando lo asociamos a una emoción, en este caso el miedo. Alguien me está observando y a partir de ahí es, tengo miedo a que quiera hacerme daño, por ejemplo, o cualquier otra asociación que puedas hacer. Entonces, el tiempo de, de, de duración de, esa de ese pensamiento es muy corto, pero la emoción hace que entres en un bucle, pienso, que hay alguien que me observa, tengo miedo a que me quiera hacer daño y eso hace que siga pensando en que alguien me observa, con lo cual se retroalimenta. Ahí es donde los que tenéis el quinto rayo, ya sabéis mejor cómo se hace, los demás tenéis que aprenderlo, tenéis que cortar con razonamientos esa emoción, porque si no seguirá retroalimentándose y más de una vez creciendo más. Esa no es la idea de la frase con la que he empezado, pero me ha parecido interesante comentar que este efecto existe y que no hay trucos diferentes, no hay talismanes que te protejan de ti mismo. Debe ser tú el que decidas paro, corto ese razonamiento, que no es un razonamiento, es un, la comedura de coco realmente, para que puedas usar la mente de manera constructiva y a partir de ahí tu vida puede cambiar muchísimo. Los miedos se cortan cuando tú decides cortarlos, no cuando se cortan ellos solos, sino cuando tú lo decidas. Bien, eh, simplemente me ha parecido importante concatenarlo con lo que estaba explicando. Básicamente, pues la frase, lo que viene a decir, y es cierto, ya lo has comprobado, es obvio, los pensamientos son muy rápidos. Por lo tanto, si ves que tienes un pensamiento interesante, insisto, apúntatelo. Puede ser, si ti, insisto, si tienes memoria, que como yo pienso tantas cosas, y supongo que a ti también te pasa, muchas cosas al día, etcétera, tienes una mente activa, eh, al cabo de un tiempo ya no sabes ni lo que has pensado. Por lo tanto, yo si me lo apunto en el móvil ahora, antes en un papel... Y luego la analizo, esa, analizo más profundamente ese pensamiento, esa idea, para ver si se puede llevar a la práctica o no y decido o borrarlo definitivamente de mi mente o ponerlo en práctica tú mismo. Pero eso sí, ser rápido. Con la mente todo tiene que ser rápido. Espero que te haya servido y si tienes alguna pregunta, en los comentarios me lo preguntas y yo te voy a contestar en lo que sepa.